Hola a todos, yo soy Cintia, eh, para los que me recuerdan en este video me pidieron grabar un video con respecto a mi experiencia en Lepre y cómo había sido eso, así que así va para mí fue revelador, primero que nada eh, creo que pasó porque yo venía a cantar ópera durante muchísimos, muchísimos años. Fue la primera vez que pude exponerme y que pude exponer mi voz a, a una música que no fuese clásica. Me encontré con música fantástica, con gente divina, eh, con gente no tan divina del ambiente, con lo riguroso que era para muchos fanáticos lo importante de la pronunciación. Eh, Recuerdo con muchísimo cariño a la banda, a los chicos, con los cambios que hubieron en el medio, con, con, con Dani, por ejemplo, seguimos en contacto, eh, siempre recuerdo de tarareo canciones. Eh, lo mejor, las experiencias juntos, los recitales llenos de gente. Lo, el recital que más recuerdo, el recital que más eh, que más me, me marcó fue uno en, el, en Costa Salero, en esa exposición larguísima, que no me acuerdo el nombre, que tocábamos dos, dos veces por día, todos los días, como por 45 días, fue el maratón. Eh, uno de esos días está toda la carpa llena de gente y cuando en un momento iba a cantar el estribillo de The Real Folk Club, de Cowboy Bebop estiré el micrófono para que lo cantara la gente y fue muy maravilloso escuchar a la gente pasando por encima de mi voz a coro cantando algo en japonés, fue fantástico eh, ¿Qué me quedo? Me quedo con haber llegado a gente, con lo que hicimos tengo mucho recuerdo de haber cantado en Caballito, en algún shopping, y ver también en Costa Salguero una nena de no más de seis años que se había comprado los CDs y me pedía que se los firme, y a mí me parecía rarísimo en ese momento. Eh, lo que me lo que me decía su mamá, que yo por ser chica en ese momento no lo terminaba de entender, ahora que soy mamá de Vicky que tiene cuatro... Eh, lo veo mucho más claro, la nena quería ir a ver la banda y quería cantar y quería cantar como cantaba yo y haber llegado a una personita, sobre todo chica, es algo que voy a recordar siempre de mi crecimiento, formó parte muy activa mi experiencia en Lepre, formó una parte muy activa de, de mi construcción como cantante posterior, si bien fui migrando de, de estilos, eh, siempre Siempre voy a, a recordar Esta primera experiencia Fuera de lo lírico Para eh, Para el desarrollo de mi identidad Como cantante No sé si se entiende, Pero bueno eh, con, con los años también me volví eh, No solamente eh, más libre vocalmente Pero también más vieja Y más, más vueltera <risa> eh, bueno, qué más, qué es lo que extraño, extraño a los chicos, los ensayos esos larguísimos en donde nos puteábamos y tocábamos y repetíamos mil veces la misma canción. Recuerdo mucho las oraciones y los abrazos de Dani antes de los recitales para desearnos suerte, era como una ceremonia, como si fuese de fútbol. Creo que no era tan consciente como lo soy hoy de todo eso. Eh, las canciones que más me gustaban, las que más me gustaban, me encantaba cómo cantaba César cuando cantaba solo y creo que no le hacía ningún coro también porque disfrutaba mucho de cómo él interpretaba y cómo disfrutaba el escenario, siempre lo disfrutó muchísimo, eh, pero me encantaba lo que cantaba. De los que yo cantaba, creo que Daria Focus, Vector, eh, Dubet y quizá eh, Gravity, eh, por ser también más, más referentes a mi estilo de cantar música más bien lenta, eh, eran las que más disfrutaba cantar, pero la verdad es que siempre disfruté todo, salvo lo que era muy, muy, muy, muy rápido y me costaba muchísimo pronunciar porque perfeccionista. Así que eso, eh, hoy canto pero canto otra cosa que no es eh, música japonesa, eh, si volvería a hacerlo, volvería a hacerlo, no probablemente con ese ritmo sino más de una versión como un poco más tranqui, reversionar. Eh, mi hija ve los dibujitos, que, los animes que yo cantaba cuando era más chica. Eh, y le encanta, y me parece que, que fue una experiencia inolvidable y siempre la voy a llevar conmigo. Y me voy de una reunión, porque tarde, estoy muy tarde. Un beso para todos, grande, gracias por el espacio, y estamos al habla. Hey, hey. ¿Cómo anda la guerra del Kill Bueno, para mí es un honor estar con ustedes recordando aquellos años en donde el anime definitivamente explotaba en Argentina y en los cuales Leprechon estaba ahí acompañando desde los escenarios con todo el rock. Recuerdo allá por el año 96-97 estar caminando por algún Fantavaires y entre los stands se me ocurría la idea. De que tenía que haber una banda en estos eventos que interpretara los temas de anime, de series, de películas que tanto nos gustaban. Y así fue como en el año 2001 se nos da la oportunidad definitiva en donde todos nuestros pronósticos se cumplieron. Porque el vallado no daba abasto para contener la fuerza de los fans que empujaban, que querían subirse al escenario a cantar porque finalmente había una banda interpretando los temas de sus series favoritas en vivo. Entre los temas que más nos gustaba tocar, bueno, particularmente a mí, era The Biggest Fight, del videojuego Final Bout, que fue el primer juego que me compré para la Play 1, y cuando vi esa presentación, con ese tema, dije, no, esto tiene que tocarse en vivo, porque, wow, está buenísimo, explota este tema, bueno, adentro. Y el otro tema que más me gustaba tocar, obviamente la versión que habíamos hecho de Massinger Z, porque esa versión representaba todo lo que era el prechón: fuerza, pasión, amor por la música y el anime, todo confluido en un mismo tema, generalmente lo poníamos al final porque tenía que ser el sumun de todo lo que sentíamos cuando tocábamos en vivo y lo compartíamos con el público la verdad que hemos pasado momentos muy lindos los momentos más lindos que yo pude vivir con Leprechaun fue cuando la gente se subía al escenario y cantaba recuerdo un live action que hicimos en una exposición con un Darth Maul, con un Darth Vader y un Kenobi que wow, mientras tocábamos la marcha imperial delirábamos y puedo asegurarles que <risa> no, no, no se puede explicar la la energía que fluye por vos cuando ves combinar la pasión por el anime y la música en una misma banda no se puede creer no se puede creer a 20 años de ese debut les mando un gran abrazo, mucha fuerza, nunca, pero nunca dejen de mirar a anime, nunca dejen de jugar a los vicios, vamos Final Fantasy VIII, y nunca, pero nunca, pero nunca dejen de ROQUEAR. Bueno, hola amigos, ¿cómo están, amigas? ¿Todo bien? Rodri, gracias por por tu invitación. Nada, eh, así como con César y Cintia, los cantantes de, de Leprechaun. Eh, nada, feliz eh, con la experiencia que tuve en Leprechaun. Eh, bueno, con César hablábamos de los cuales, bueno, tengo contacto con los chicos. Eh, este año es el debut de 20 años de la banda. Es una cosa de loco, no se puede creer, 20 años. Eh, yo entré en el 2004, eh, por César que me llamó, bueno, cuando escuché, cuando escuché a Cintia me enamoré de su voz. Eh, no quiero, bueno, coincido con todo lo que dice César y Cintia, es hermoso lo que dijeron. De hecho va a estar Fer, Fer estuvo con nosotros, o sea, cuando yo termino de Leprechaun, armamos Budokan con César, con Cintia también. Y en un principio con eh, con Fer, con Cliffer, que de hecho hoy está en Aries, ahí ya van a hablar con él, y hoy está en Mataleón, en mi banda, así que recontra feliz que esté él. Bueno, quería decir cosas diferentes de lo que dijeron los chicos, como por ejemplo que nosotros hicimos un, un demo, eh, en un momento empezamos a hacer cosas nuestras, Hicimos eh, en castellano y en inglés En el vivo me echábamos Todo lo que era anime Nada, alucinante Hacíamos alguna reversión de He-Man de, Del Inspector Gadget De massinger También los clásicos los tocábamos, ¿no? Este, de la manera, de la mejor manera O más fiel posible eh, Y... Después de eso Ya Cintia no estaba Y... Hicimos un EP, ¿no? También con temas nuestros, también con covers Nada, ya queríamos, eh, después se dio lo que se dio, ¿no? La, la, después de Cromañón, bueno, yo me acuerdo del recital, por ejemplo, de Cromañón Fue increíble, justo, no sé, cinco o seis, seis meses antes que pase la, la tragedia, ¿no? Eh, nada, lleno completo en ese evento Fue alucinante, yo cumplí muchos sueños, así como decían los chicos, cumplí muchos sueños también de, no sé, firmarme el CD, o, o el palillo, aunque sea un palillo roto. Fue alucinante, yo me acuerdo que debuté, si no me equivoco, que tocamos muchas veces la casona, repleta, estaban los locos de la bengala, que bueno, por suerte no eran las que disparaban, porque hubiéramos tenido problemas en Cormañón sobre todo. Pero tengo los mejores recuerdos, de, de hecho me, echo, me hablo con, con mucha gente, de ese, no solo los músicos, no hablo de... Como tenido contacto con Cintia, con, sobre todo con César. Pero hablo de, de gente que nos venía a ver, que conoció a su familia, que hoy son padres, que hoy sus hijos, que hoy sus hijos perdón, escuchan este, lo que hacíamos o lo que. ¿no? Nada, eh, momentos increíbles, en lugares increíbles. Tocamos bueno Cormañón, en Vorterix, en varios eventos, más allá que yo entré en 2004... Tuve varios años, este, más allá que después formamos Budokan, como les decía. Y hoy es un orgullo tener a Fer en, en Mataleón, la verdad que estamos re felices. Así que, bueno, les quería contar eso, ¿no? Lo que hicimos después, los, los sueños que cumplí, la gente maravillosa que me quedó, amigos, eh, gente que hoy tengo contacto, quizás por las redes, quizás no me... No, nada, uno es más grande y... Eh, no tiene contacto seguido, pero me hablo con muchos de ellos, tengo los mejores recuerdos, gente maravillosa, gente que como decía César, se subía a cantar al escenario, como decía Cintia, cantaban desde abajo sus opening o ending eh, preferidos de series, de anime, las locuras que hacíamos, bueno, los recuerdos con la banda, una cosa increíble, César haciendo el pasito de Johnny Tolengo, Cintia con esa voz increíble, eh, me encantaba también porque Si bien yo miraba anime de chico y todo No estaba tan interiorizado, interiorizado perdón, como ellos Pero me, me volvía loco el hecho de que haya un pop Una balada Que haya un tema re metal Que haya, no sé, sea, digamos de X Japón Japán eh, Y haya cosas haya cosas rock, a mí como músico me enriqueció mucho, eh, así como decía Cintia, me, me llenó de alegría, me llenó de años de felicidad, de que haya gente, de que haya buena onda, de tocar en eventos, de, de pasarla bien con los chicos, de ensayar, bueno, hasta que no se dio más, después hicimos Budokan, también estuvimos un par de años, también fue muy hermoso, así que bueno, gracias por... Convocarnos para, para contar nuestras experiencias eh, No pudo estar ahí en vivo Porque bueno, justo tenía que ensayar Hacer unas cosas, pero está Fer Rodri, gracias Gracias a todos Les mando un abrazo eh, Espero me, nos tengan en Me y nos tengan en, en el mejor de los recuerdos Porque nosotros De verdad, de corazón Siempre nos acordamos, cada vez que hablamos De, de las hermosas épocas que vivimos de los escenarios que tocábamos, de, de, de, de, de la buena onda que sigue habiendo hoy en día, así que fue una experiencia maravillosa. Así que a rockear siempre para adelante, gracias por la invitación al programa, por muchos éxitos y nada, la mejor con todos. Gracias, de verdad.